Hola, ¿cómo están? Continuamos con esta serie de mini guías creadas por Conexión Cultura Errante Asociación Civil y en esta ocasión, más que un tutorial o una guía, quiero decirles que les vamos a dejar aquí abajo en la descripción el enlace para que ustedes descarguen un formulario muy parecido a este o más bien idéntico a este para que ustedes lo suban a su servidor y lo pongan en su página web ya este ahora en breve les explicaré más o menos qué tiene de especial este formulario. Eh, en realidad este es un pequeño video y, y el formulario es un pequeño regalo para aquellos amigos que pues no son desarrolladores web, ¿verdad? que están iniciando, creando su página y que tienen la necesidad de hacer o de poner un formulario de contacto. Entonces, bueno, yo después de mucho leer, investigar y bla, bla, bla, llegué a a este formulario que tenemos aquí porque antes lo había puesto sin sin las medidas de seguridad me llegaba mucho spam entonces ahora que puse estas pequeñas medidas que a continuación les voy a describir este el spam se redujo el spam que viene directo de la página se redujo pues en un 98-99% esto es porque muchos eh, bots que se dedican a rellenar automáticamente formularios, no pueden responder algunas de las cuestiones que están aquí. Entonces, bueno, les voy a explicar rápidamente cómo funciona. Yo les voy a dejar acá abajo estos cuatro archivos en un archivo comprimido para que ustedes lo descarguen, bueno, más bien el enlace para que ustedes lo descarguen. Y entonces van a ver que, por ejemplo, este que dice index, ustedes van que poner contacto.html o como quieran. Lo único que, que después de mucho tiempo este, le puse para que funcionara bien y redujera el spam fue primero ponerle el required o requerido. ¿no? Esto quiere decir que cuando ustedes rellenan su formulario no puede quedar ningún espacio en blanco. Eh, del mismo modo, solamente le agregué esto que dice patrón y los patrones aquí por ejemplo en el de nombre dice que tiene que tener por lo menos 4 caracteres para arriba en el asunto de 2 a 20 en el email solo puede tener por lo menos dos caracteres y formato tipo eh, email ¿no? Eh, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo en este nos dice que puede contener letras de la A a la Z, mayúsculas, minúsculas y números y acá nos dice lo mismo que puede contener de la A a la Z en minúsculas, símbolos más el arroba, más otra vez eh, caracteres en minúsculas, números y puntos eh, eso es para el formato de email, el mensaje también aquí está y la verdad es que lo que más ayudó, lo que más eh, funcionó es agregarle este checkbox, que es este simple cuadrito que ustedes pueden tienen que poner aquí acepto. Yo además aparte agregué una cuestión de términos y condiciones donde dice cómo se utilizarán los datos de las personas que nos envíen los mensajes, eh, cosa que ustedes si quieren pueden hacer también. Eh, yo no, no, no, no se los puse aquí en estos archivos. Bueno, ese es uno. El otro que agregamos este es en el, en el archivo PHP que les recomendaría que no movieran excepto para cambiar aquí el correo. Entonces cambian este correo a donde quieran que se dirija eh, el mensaje que les llegó. O sea, lo personalizan, ponen el suyo y listo. Aquí le agregamos una variante, una variable que lo único que hace es que cuando alguien da clic al botón este de enviar, esta variable lo que hace es enviarnos después a una página donde dice muchas gracias por ponerte en contacto con nosotros. Si ustedes quieren la pueden quitar, si no, pues si la dejan, yo se los agregué ahí en, o se los voy a agregar en los archivos comprimidos y ya ustedes saben si lo quitan o lo dejan. Eh, a mí me parece pues, que está buena onda. no Bueno, ahora este, también le agregamos este pequeña variable o le agregué esta pequeña variable que en dado caso de que todavía no siga llegando spam por alguna extraña razón ya sea que porque alguien dio mal tu correo porque alguien está de mala onda y quiere mandarte spam esta pequeña variable lo que va a hacer es que te va a mostrar la IP desde donde se vio eh, desde donde se envió el correo y después lo que tú puedes hacer desde tu correo es bloquear esa IP Así es que esta es una medida extra porque si ven que alguien está mandando insistentemente desde una IP correo molesto, pues simplemente bastará con copiar la IP que aparece y bloquear. Eh, después les mostraré cómo también se puede hacer esto desde Thunderbird. Eh, bueno, ya, bueno, la recomendación otra vez, no borren por favor. Digo, solo cambien esto, no borren nada más para que el formulario siga funcionando muy bien. Listo, bueno, ahora vamos a hacer un algo de prueba. Por ejemplo, si yo pongo 2 enseguida el cuadrito se pone en rojo porque quiere decir que es un formato inadecuado. ¿no? Por favor, coincide con el formato. Recuerden que yo les dije que mínimo eran cuatro letras. Entonces, pues le ponemos, este, pues Pedro, como yo le había puesto por aquí. En el asunto le vamos a poner prueba en el email, por ejemplo yo lo quiero poner así, otra vez te va a decir que no está permitido entonces le vamos a poner prueba, arroba, prueba y en el mensaje hola ya si alguien hace todo esto para mandarte spams porque de verdad tiene muchas ganas de molestar eh, lo enviamos y miren, si no le dan aquí en, en si no le dan aceptar aquí en los términos pues también decir que no se puede enviar, entonces hay que darle y ya se envía ¿no? nos da gracias por comunicarte con nosotros, pronto nos pondremos en contacto contigo entonces ya quieren regresar al inicio, ustedes lo enlazan con la página a la que quieran que, que regrese nos pues vamos a Thunderbird y vemos aquí en la deja de entrada que nos llegó este mensaje donde dice asunto prueba, email prueba, mensaje hola, este es un mensaje de prueba y la IP, esta es mi IP y ustedes disculparán que la tenga en blur pero es mejor prevenir que lamentar bueno pues por el momento este era todo, les digo más que un tutorial era es un formulario, una manera de ayudar a todos nuestros amigos que necesitan de uno de estos en su página web y no saben mucho de programación y tampoco la verdad tienen mucho tiempo para estar aprendiendo. Entonces, bueno, nosotros aquí les dejamos todos los archivos. Les dejo ahí el enlace a la página donde lo pueden descargar. Y nada, pues si les sirvió, si les fue de mucha utilidad, Simplemente denle me gusta y suscríbanse y compartan. Muchas gracias y hasta la próxima.